con la pelota, vamos a decir, son primos hermanos. En el sobor las lanzadoras tiran por abajo, plazo, son siete innings. ahí va. En el 7 inning, en caso de que el juego esté 7 inning, 0 a 0, se hace, se sale, se va a inning, se va a inning en el octavo inning. ¿Qué pasa? Se pone en, en el octavo, en el noveno, se pone en una corredora en segunda. Para ir adelantando juegos, juego, primero que da en la carrera, es el primero que gana. En el tercer inning. En el quinto inning, disculpen en el quinto inning, 10 a 0, es nocao. En el tercer inning, 15 a 0, es súper nocao. Mí, fui lanzadora muchos años las lanzadoras la distancia es más corta las bases son más cortas en su distancia de la primera categoría es a 43 pies en primera categoría escolar ya viene siendo ya 40 pies va, va, va disminuyendo según la categoría no te la pelota Eso, bueno. no te la pelota te <risa> rápido era lo que estaba haciendo el piche no es obligado que bate por X motivo para cuidarla para que no se lesione en el caso de eso para que descanse un poco más se pone designado por el piche ¡Vamos a ir yeah. a la Lleva tres, bueno, eh, hay un softball que te es el softball a la piña, que es diferente al softball a la duro. El softball a la piña lleva cuatro filmes. El softball a la duro, que es el de nosotros, lleva tres fines. ya Hasta ahí, no sé, otra cosa que quieran después preguntar. La bola. Vamos, tú ganar la bola. Vamos, vamos. Sí. La mano arriba, el quick play. Bien, el quick play. Vaya por donde venga. Por donde venga, no puede fallar el ahí Ya, Eso es. Eso Vamos, corre. Vamos, <tose> vamos, vamos.